que eso, eso, ese tema ese tema de la libertad de cultos está en el papel la realidad es otra cosa la realidad es una cosa muy diferente a mí en lo personal constantemente me atacan por whatsapp por mi correo electrónico por seguir la doctrina que sigo y sé que muchos de ustedes también, ¿verdad? sé que muchos de ustedes también nos atacan Inclusive los amigos, los familiares por ser pactados por el Señor Lucifer. ¿Pero saben qué es eso? Envidia también. Envidia. Porque ustedes tienen todo lo que ellos durante años de estar arrodillados ante de Dios, no lo quieren. Es envidia. Entonces, como ven que ustedes es una persona próspera, como es que es una persona ganadora, triunfadora, de éxito, por eso le atacan. Por eso lo atacan. ¿Cuándo han visto las personas que me están viendo en las redes o sociales un luciferino que llame a un evangélico, a un católico, a un mormón, a un musulmán, bueno, cualquier religión, a insultarlo, a tratarlo mal, simple, por el solo hecho de creer diferente? por el solo hecho de procesar una fe diferente mientras que ellos sí ellos sí y ellos que se creen los dueños de la verdad se creen los dueños de la moral y resulta que dentro de esos valores dentro de esa moral está el respeto y ellos no lo aplican ahí se refleja una vez más la doble moral de las personas la, ole, la doble moral de esta gente en amor por el prójimo y mantienen mirando a ver a quién insultar, a quién tratar mal ah, este no cree que lo no va, lo voy a atacar invito a todos ¿Mm? los que nos están viendo en este momento por la misma redes sociales los a caer un pacto con el diablo están cansados de la miseria, están cansados de la pobreza están cansados de mendigar por algo ya merecido han cansados de mendigar por una vivienda por un auto, no se han cansado de vivir esa vida que llevan. Los que están acá presentes vivieron esa misma experiencia que usted está viviendo en este momento. Usted puede cambiar esa experiencia al igual que ellos. Contáctenos ya desde cualquier parte del mundo, atrévete y déjate sorprender.